Día número 5. Oye, que no te quieres abrir. ¿Qué tú tienes aquí adentro? ¿Qué es esto? ¿Un potecito mágico? Chanel. Le exclusive Chanel. ¿Qué dice aquí? Creme pour le corps. ¡Ah! ¡Oh! Crema para el cuerpo. Ustedes saben que en esta temporada navideña la piel se nos reseca. Vayan a ver el video nuevo. Que hace un millón mil años no hacemos un video haul, mis amores Ustedes saben que aquí nos encanta toda la pacotilla Todo lo que tiene que ver con compra Es que, ¿qué les puedo decir? Estamos todos enfermos Mis amores, y como decimos cuando vamos a ver cositas Busca las palomitas, el refresquito y el juguito Que nos vamos a divertir ¡Cantidad, cantidad, cantidad! Bueno, se me olvidó hacer... Bienvenidos al mundo de Camila. Vamos a empezar rápidamente con una de mis debilidades, aparte de ser mi esposo. Es las cartera. Mis amores, esta cartera que vimos por acá Mis amores, tengo que confesarme y decirles que la compré en un outlet no me, importa. No, me importa, no, me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa Fui a un outlet y me encantó, hice mis colas Mis amores, los outlets son lo máximo Si no mal recuerdo, creo que esta colección es de 2015 de Case Pay Mis amores, Case Pay era de mis diseñadoras favoritas Yo sé que la marca ya no era de ella hace 1500 años atrás Pero ella seguía siendo creativa Y bueno, esto es un polar bear La puedes llevar tanto así, yo diría como si fuera un clutch No solamente la puedes llevar como cartera Yo creo que también la utilizaría, no sé, sea, como una bolsita de maquillaje Creo que se vería súper mega extra cool Y obviamente tiene su asa para llevarla como un crossbody no sé. Yo creo que yo la llevaría más como crossbody. Aunque sí es un poquito ancha. Eso sí. Un poquito rígida también. La voy a abrir para que la vean por dentro. Miren. Ay, tiene muchísimos papeles adentro. Miren. ¡Ay, qué bonito está! Ay, lo que no tiene es... ¿Saben qué no tiene? Un bolsillo. No le veo bolsillo. Pero no importa. Está súper cool, mis amores. La cogí en tremendo, tremendo precio. La cogí a un 75% off. O sea... Súper barata y siento que es tremendo regalo ahora para Navidad. Obvio, es un regalo que yo me auto hice. Vamos a seguir por aquí con esta cajita que yo en verdad no sé cómo se pronuncia todavía el nombre. Sé que es muy caro. Givenchy, Givenchy. ¿Cómo, cámara, ¿cómo usted le diría a esta caja? Givenchy. <risa> <risa> Qué impropiedad. Givenchy. <risa> <risa> Entonces Givenchy no se dice. Givenchy. Givenchy. Mis amores. Esta cajita, ustedes saben que yo tengo una colección de botellas de agua y creo que esta es la que más se asemeja a un arma blanca. Puchi, si se porta mal, pomazo recto a la frente. Mis amores, esta... de Mercedes, que creo que de mis botellas es la más fea. Quesadilla time. Ay, quesadilla time. Thank you. Buen provecho, mis amores, a buen tiempo una botellita y seguimos. Tengo tremenda hambre, corta un momento. Bueno, y antes que las quesadillas nos interrumpieran, nos quedamos con esta botellita que es lo más parecido a una cantimplora. Déjenme decirle que Súper dura La compré porque va con un look que muy pronto van a ver Mis amores, y aparte porque yo colecciono este tipo de botella Que sea mi favorita, no También se me asemeja mucho A la, a la botella de agua Fiji Señores, déjenme decirles que creo que es mi botella Más barata Bueno, vamos a adivinar Vamos a adivinar, ustedes comenten ahí abajo cuánto cuesta esta botellita Continuamos, mis amores, hace muy poco por mi Instagram van a estar saliendo unas fotos fabulosas Yo dando lo mejor de mí, el Photoshop dando lo mejor de él también Porque él no se puede engañar la vida, mis amores, obviamente me dicen mis arreglitos Porque fue la colección de la única, la inigualable Kim Kardashian sacó una colección con Fendi. Aquí nos está faltando otra porque ya la tengo en mi cartera, mis amores. Esta no, estas están nuevecitas. Son para viajar, pero como pueden ver, mira, estas están nuevas, no las he utilizado todavía. Creo que esta la voy a utilizar para poner mis medicamentos cuando viaje en esta. Aquí seguro que voy a estar poniendo mis perfumes Y en el otro voy a poner mis maquillajes Las bolsitas están hermosas Ya yo tenía unas bolsitas así de maquillaje de Fendi Súper, súper buenas Son como impermeables Se te pueden mojar Y aparte el color Díganme algo del color Yo lo amé desde que lo vi Tengo tres Ahora solamente le estoy enseñando dos Porque son las dos nuevas que tengo Vamos a seguir ¿Con qué seguimos? Y vamos a seguir con esto Vamos a seguir con esto Les cuento la historia de Miren son unos lentes para esquiar de Louis Vuitton Y miren qué cool está Primero, esta cosita es super cool, es como acolchonadita O sea, se te puede caer en la maleta, los puedes tirar, no importa, no les pasa nada no son para mí, mis amores, los compré para el Pucci, para que vean que yo solamente no pienso en mí Miren qué cosa tan cool esta Tiene para intercambiarlo Miren, miren qué cool se ven, o sea, un día se puede poner esto y otro día se puede poner el de... como Es como un tornazolado, ¿verdad? Yo diría que es como un tornazolado Me encantó desde que lo vi, dije, Pucci debe tenerlo Y como una buena esposa, se los compré Me lo merezco porque puedo nos vamos con Gucci Gen Gucci Gen Gucci Aquí también, mis amores, hay algo para mí y algo para el Pucci Porque después dice que yo no le compro nada, que solamente compro para mí Ustedes saben que los hombres a veces se ponen muy, muy dramáticos Estos guantecitos vienen acá en esta bolsita No sé si los que estoy abriendo son los míos o los del Pucci Efectivamente son los del Pucci Y ustedes van a decir, Cami, pero si le compraste unas gafas de nieve de Louis Vuitton unos guantes Gucci, va a parecer Una caja de ¿Cómo se llama esto? Una caja de combinación y Bueno, Gucci va a estar usando Estos guantes, son como de un Canvas, no sé si lo pueden escuchar un poquito De ASMR de aquí Si sí, tengo miedo que Esto se les moje un poco, por acá no tengo Tanto miedo, es más bien piel Y sé que les va a ir bien, pero por acá sí tengo un poquito de miedo que pase un poco de frío Pero no importa, todo sea porque salga Lindo en la foto y su esposa Se acordó de él por aquí obviamente están los míos Y también son de Gucci Gang, Gucci Gucci Vienen en esta bolsita Estas bolsitas mis amores Yo siempre les digo cuídenlo todo Porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? ¡Tarán! Miren los míos Son como de un color expreso Me encantó Me encanta ese tigrecito Que se ve como aquí es un detallito súper cool, por fuera son de piel pero por dentro mis amores son tejidos y gorditos, dan un calor súper rico, me encantaron desde que los vi, desde que me los probé, por aquí, mis amores, ya estamos llegando casi al final, como ven, es una bolsita Valentino Mis amores, yo siento que no muchas veces enseñamos esta marca, no porque no me guste, sí me gusta Pero, no sé, todavía no he encontrado como que un representante que me haga mucho caso en Valentino Así que, si tú eres de la tienda Valentino y eres un representante, por favor, no sé, contáctate conmigo No quieres a una cliente como yo Mis amores, esto que está aquí no es comprado, esto que está aquí, cómo se llama en mi país República Dominicana que no es donde yo nací pero es donde yo me aplatané mis amores se llama un pancho esto es un pancho tú sabes lo que es un pancho sí. esto es una herencia de una de mis amigas más prósperas Jenisbel Acevedo mis amores ella estuvo teniendo una quincalla y en esa quincalla ella estuvo vendiendo esta cartera y a mí me la regaló Díganme algo si no es una perrancia Está demasiada, demasiada linda Jenny, te amo y te adoro La voy a usar muchísimo ¡Tarán! Y como último artículo, mis amores Sí, también lo compré en el outlet de Kate Creo que también Esto es de la colección del 2015, 2016 No sé Miren esta oh. belleza Son unos slippers, me encanta Sí están un poquito duros, miren No sé si se dan cuenta, pero son como que super stiff Pero lo que sí está demasiado divino son Estas cositas, mi amor lindo. Y para un regalo de Navidad, esto también me salió Como un 70% off Cuando yo vi la cuenta de Case Pay, yo quise morir porque yo decía Esto no puede ser tan barato Y le compré este jueguito también Todavía en Milamila Mila, yo no tengo jueguitos de pantalón y manga larga, así que obviamente yo apoyo otras marcas. Creo que es una buena compra. Lo compré en small porque ya lo veía medio anchito. Y cuando esto lo cojo en la lavadora de mi casa me lo van a dejar en este small porque ahí nadie sabe tocar una lavadora, pero no importa, me la compré igual. Miren el pantaloncito, yo amo este tipo de pantalón El día que yo saque en la marca Milamila Mila un pantalón Seguramente va a ser con puñitos en los pies, A mí me encantan los puñitos Yo siento que arma muchísimo el cuerpo, siento que uno se ve como que más lindo, más formadito No sé, me encanta, me encanta Mis amores y ahora sí vamos a llegar al final de este video Espero lo hayan disfrutado muchísimo, todos mis cachivaches Los quiero, los amo, los adoro Quiero que sepan que son lo más importante que tengo, que gracias a ustedes yo estoy aquí. Así que, ¡y colorín! Colorado. El mundo de Camila. Por hoy, chata.